Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar viendo una replay De... Del 1357, viene este tanque premium Que me gusta, que creo que es uno, por lo menos Según mi parecer, es uno de los tanques más Crueles, más rotos del tanque Del tanque, de, del... Del World of Tanks, quiero decir Bueno, y aquí la cuestión... Es que estaba jugando en pelotón con un chico que la verdad es que no lo conocía Con poder argento Y nos cruzamos en una batalla Él me termina matando a mí Y después eh, me escribe Cuando termina la batalla me pone, bueno, bien jugado, no sé qué Empezamos a charlar así Pintó, pegamos onda, así que todo tranqui Nos pusimos a jugar un par de pelotoncillos Bueno, ¿ves? es una partida de tier 8 para eh, pará que quiero poner Los tanques, que me importan más los tanques que los nombres de cada uno Ves que de aquel lado tenemos un Defender, un IS-3, un BK-100, un Centurion, un Progetto, una isu 152 un T-28. Son tanques bastante picantes, o sea, bastante heavies. Eh, y mirá, mirá esto, mirá lo solo, lo solo que está, eh, lo que sería la zona de E-0, E-9. Pff. Poder Argento ahí me estaba marcando ahí para ver qué podía hacer y yo, o sea, básicamente, o sea, solo no puedo ir ahí. Entonces, agarro y decido tratar de darle un poquito de luz a la gente que tengo atrás, a los al T29, que ahí me encantaría. Eso, mira, Chicos, por favor, no hagan esto. No importa el nombre de la persona, no, no, no interesa quién sea. Lo que sí digo es lo siguiente. El T29 tiene una torreta hermosamente dura. Es un tanque que podés ir al frente contra un Tier 8 si torreteas Pero tranquilísimamente, no es para que lo uses. mira dónde está puesto el T29, no tiene nada que hacer ahí, sinceramente. Creo que es mi humilde opinión. Entonces ahí un poco que me enojo yo, un poco que me caliento. Un poco bastante me caliento porque veo el T29, digamos, eh, cómo se dice, disparando desde atrás. Y yo entonces, ¿qué tengo que hacer ahí contra los Tier 8 mano a mano? Porque... Entonces digo... Bueno, dale, vamos, vamos para adelante porque si no, no, esto no se gana. Y bueno, va a ser un... Típicas partidas que después termina la batalla y decís... Uh, no, pero el equipo es esto, el equipo es lo otro. Entonces bueno, está bien, dale. Entonces voy a aportar lo mío, ¿no? Entonces vamos, vamos para adelante. Decido cumplir mi rol de, de spotter. De spotter me pego ahí a la pared. Eh, sé que tengo varios ahí... Varios amiguitos. Ahí metemos un tirito. 93. Nosotros no pegamos mucho daño. Eh, no pegamos mucho. No hacemos mucho daño, digamos. Eh, y bueno, entonces podemos pegarle un tirito. Estaba mi compañero ahí. Poder Argento está ahí, como pueden ver, en E6 más o menos. Claro, está marcando que, que vaya... Que se mueva el T29, que no, ya repito O sea Y ahí le pongo, si voy me cagan a tiros Porque está el 1375 Y si alguno se asoma de ahí Estoy en el horno Claro, lo que él me dice es que vaya Que dé la vuelta por atrás, o sea Ahí está, ¿ves? Eso me marca él eh, Y bueno, no me acuerdo La verdad es que hice porque fue hace unos días esta partida Lo que sí, sí digamos Creo que está buenísimo rescatar Es el hecho de que De que es una partida larga Y que a veces hay que tener paciencia, chicos A veces hay que tener mucha paciencia Autopuntado, le metemos un par de tiritos al probeto A ver si podía un tirito más uh. Lindo daño, le metimos 208 al probeto Estoy más que nada tratando de molestar, tratando de hincharlo, tratando de, de, de, de, de hostigarlos para que salgan y me peguen un tiro, pero por eso se van a comer. O, o que eso les traiga aparejado de la muerte, digamos, ¿no? Por lo general con el 357 casi que siempre cargo full a PCR eh, O más que nada la configuración que tengo ahora. Porque muchas veces me manda con. Muchísimas veces me manda con tier 8 y con tier 9. Y la penetración que tenemos es bastante limitada. Lo que sí tenemos es un autocargador. Dos. Tres. Cuatro. Oh. Bueno, ahí el lateral. Claro, yo no quiero comerme ese tiro. Olvídate. No me quiero comer el bombazo de la Su-152 que... Bueno, ahí detectamos el T-25-2 que también me detecta. Y yo... Estoy recargando, no tengo nada que hacer ahí Mal por mi parte Ahí arriesgué un poquito más Me salió bien, pero... Uh, no sé si tendría que haber hecho eso Si habría algún caza más de aquel lado Un poquito por ahí Que yo no haya detectado Me hubiese comido un buen tirito um, Bueno, ¿qué más? El lobo ya ha muerto Nuestro Mauer Brazier ya ha muerto El cometa ha muerto no me quiero comer ese tiro de la... de la su... ¡Ay ya! Bueno, ¿ves? que te dije? Leo. Ahí estaba el Leo. Ya arriesgué... Creo que cumplí mi cuota de arriesgar. Vos fíjate que están todos pendientes de lo que estoy haciendo yo. Porque los, los estoy hinchando un montón. Los estoy remolestando. Y fíjate que la partida está bastante... Despareja. En el sentido de que ellos tienen tres más. Si no, cuento mal, creo que tienen 3 o 4 más A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Y nosotros tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8 3 más Bueno, ahí hago la regla de los 15 metros y me voy para Triki 1 al Leo, 2 al Leo, espero que cierre bien no quiero, no quiero liarla, no quiero hacer cagada como se dice El Progetto, 1 El Progetto, 2 El Progetto, 3 Perfecto, adiós Progetto Nando pega a galera por atrás Ah, mirá, eso no lo había visto en la batalla Que me, claro, me, me pedían que Claro, lo que me decían es que vaya a apoyar a los pesados Y yo le puse no, ni loco O sea, ta, está, you crazy O sea, soy un ligero, ¿qué quieres que haga? Claro, lo que pasa es que después poder, gente Ahí está, ¿ves? Me pone Eso es lo bueno a veces de jugar en pelotón Yo soy raro que esté jugando en pelotón Por lo general no juego nunca en pelotón Siempre juego solo porque me creo que juego más tranquilo solo. Y me pone eso, ¿ves? Los pesados están todos sin vida. Lo que yo no estaba viendo, por estar muy muy atento a mi sector, es la zona del mapa de aquel lado, o sea, de, la, de los pesados. Y hay un Defender, hay un BK100, lo pienso, la verdad que lo pienso un poco. ¿Ves? Los de ellos, pregunto yo, porque la verdad es que no estaba al tanto. no, no, no. Al estar tan concentrado por hacer daño de este lado y liársela tanto a... A los chicos que estaban de este lado, a los enemigos de este lado eh, Bueno, descuidé un poco el otro lado En aquel sector de los pesados Fíjate que no quedó nadie No quedó ni el loro de aquel lado de los pesados Con el Super Hellcat Queda un BK con 700, el resto con 400 o menos Ok, bueno, no está, no está mal O sea, podemos hacer una partidita más o menos eh, Viene, viene ahí el Super Hellcat Muy, muy buena sacándose a un defender de, de, de, de adentro de encima mejor dicho bueno entonces qué hago trato de a ver todo esto que estuve haciendo ahí en, e, en F más o menos f8 f9 es porque más o menos sabía que tenía gente atrás o sea si no no te conviene hacer eso porque estás en el horno hasta ahora llevamos 1382 de daño 796 de daño asistido y bueno, vamos a ver si podemos darle caza A los pesados, lo que pasa es que Lo que yo no quiero hacer Es justamente eh, Darle Encontrármelo de frente, no, no quiero encontrarme Ninguno de estos de frente, de frente Porque Porque son muy peligrosos para mí Tres Cierto como me trolea 527, Con suerte... Sí, por atrás. Lo que pasa es me pone por atrás. Pero está el IS-3 también por ahí. Con lo cual, si me lo encuentro de frente, un tiro. Y si me meten una explosiva, me llevo. Me matan. O sea, con explosiva no tengo chance. Porque si me tiene una penetrante... Y bueno... Salvo que me amorraqueen, Que me vuelen la munición. Pero si no... Puedo llegar a zafar. Que me saquen 400 y pico de daño. 480, 490... Lo que yo quiero hacer es detectar a estas semejantes bestias y que no me detecten a mí, claro que sí, por supuesto. Entonces, lo que quiero hacer es aprovechar mi, mi camuflaje y ser ligero y que ellos están en, en desventaja en ese sentido. La parte que ellos tienen como ventaja es que son pesados y están en ciudad. Si estuvieran en campo abierto ya serían pollo, básicamente. Ahí está el IS-3. Acá, bueno, veo... No me acuerdo si me dijeron que el Tiger-1 estaba AFK. Creo que... AFK, sí. Bueno, ahora yo no sabía que estaba AFK. Cuando me lancé, me lancé. Ahí viene el bk 100 por mí. Y estoy recargando. Y estoy recargando, pollo. Estamos en el horno. Trato de estirarlo. A ver. fíjate lo que hago. Yo lo que... Lo que voy a hacer seguramente es Tratar de aguantar todo lo que pueda La embestida del BK-100 hasta que venga, venga, venga Y después ya no me queda más ¿Ves? Me escondo, meto el culito para atrás Y como que me está esperando Y quiero provocar el tiro Bueno, ahí está, me tiré una explosiva ¿Qué te dije? No, es cosas de... Mirá cómo le rebota el otro Me, me ayudó y sí, que necesité una mano Porque no lo penetro, chabón, o sea Yo les dije que este tanque está muy bueno En el sentido de que está buenísimo, pero no no Y mirá cómo termina esto Está buenísimo, es muy divertido eh... No quiero spoilear nada, pero mirá, mirá. Bueno, eh, acá tenemos Al Tiger regalado, vamos 2.596 De daño, nos encontramos con este regalete Tiki Tiki Relojé en el mapa, ahí lo prendo fuego Tenía extintor automático. Por eso no lo. Mira quién tenemos atrás. Hola, Nandito. Me dice. Y nos hacen hiper mega archipollo, chicos. No lo vi puse yo. Si es que realmente no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi. No lo vi. Eh... Lamentablemente para mí no lo vi. Ahí le mete un tiro más el super Hellcat. Y esta partida ya les digo que termina en una victoria pírrica porque solamente queda este FK Así que tranquilo, bro eh, Ahí lo adelanté un poquito Yo me río porque no lo vi, no lo vi Es que si lo hice, igualmente ya te digo, no me quedan muchos proyectiles eh, pero bueno, acá está nuestro, nuestro hermoso cadáver. Ahí, lo bueno es que morimos al lado de la iglesia. Nos iremos con Cristo. Eh, pero bueno, 3055 de daño, 796 eh, de daño asistido. No es mucho, pero bueno, es una partida de tier 8. Tampoco me voy a ir a. En un mapa relativamente cerrado, tenemos la parte abierta de, de 8 y 9 y 0 también. Más que nada, 7, 8 y 9. Después, la parte de cero, ahí como que se arma otro micro ciudad chiquitito, un pueblito. Eh, tampoco me voy a ir a dar la cara ahí a, contra los Tieres 8, ni, ni loco. Eh, pero creo que hicimos una buena partida. Me parece que, que estuvo bien. Y esperen que les voy a mostrar los resultados, que ustedes son fanáticos de los resultados. Bueno, a ver. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver esto. Eh, vamos así. Ahí está, ¿no? ¿Se ve perfecto? Sí. Bueno, chicos, ahí vemos eh, los resultadetes, entonces. Tenemos 3.055 de daños, como vimos. Terminamos primero en daño en una partida de, de, de tier 7 y 8, como dijimos. De nuestro equipo, ¿no? Por supuesto, el IS-3 rival hizo 3.826 y 4 kills, bien ahí. 2.593, el Super Hellcat 2.329, eh, el Lowe de 2.200. La verdad que nuestro equipo pff, estuvo ahí... Eh, cero de daño. La SU. El T29. Y la ISU 152. Este es un buen mapa. Yo creo que acá la ISU mmm, pifió. Porque mirá lo que hizo la otra ISU. Es un lindo mapa para una ISU. Aunque sea por lo menos tenés que pegar mínimo dos tiros seguro. Seguro tenés que pegar dos tiros mínimo. Con lo cual ya tenés 88 8 16 1600 de daño. Y ya más o menos afaste una partida. O sea. Raro sería irte con un cero. Pero bueno. A veces pasa. También son cosas que pasan. Tampoco es para para andar diciendo nada de nadie eh, ¿qué más? bueno, después el tema de de acá los creditillos que sacamos y eso que tiramos bastante, bastante a PCR, pero bueno, eh, acá conseguimos unas auto-reabastecer munición 110.000 bueno, y acá tenemos eh, la pantalla inicial que nos dieron la maestría de la primera no la, no la M de maestría, sino la, la del nivel 1 Así que bueno, queridos chicuelos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si tenían algún tipo de idea con respecto a este mapa, bueno, acá tienen otra forma de jugar. Por lo menos como yo lo veo. Es una replay que me gustó por eso, porque al final tiene esa sorpresita que le da el hecho de, de morir como un zángano ahí, como un perro. Pero bueno, creo que hicimos las cosas relativamente bien. Creo que así también se usa un ligero y más de este estilo, que son como ligeros de asalto, vamos a decirlo así, que o sea, son de meter el autopuntado ahí plan, plan, plan, plan, plan aunque escuche y después los demás chicos, Harold y demás me, me reten porque uso el autopuntado en, en ocasiones pero bueno, eh, a, veces, a veces todavía sigo utilizando el autopuntado mal, mal hecho, mal hecho por mi parte así que bueno amigos eh, dejen su like, les pido que se suscriban tienen la posibilidad de no, sino también de unirse al canal eh, hoy seguramente por la noche vamos a estar haciendo algún directo, eh, así que eso segurísimo y bueno, van a poder tener emoticones, van a poder entrar al super chat y demás Todas las cosas nuevas y las herramientas que nos da YouTube Vamos a meterle un poquito más de power de vuelta Voy a retomar un poquito los directos No sé si todos los días, no creo Pero que seguramente vamos a estar haciendo directos eh, con más... Ya me tomé, ya bajé como un poquito la espuma, ya me relajé un poquito Estoy un toque más tranca con respecto a, a los directos y demás Así que seguramente vamos a retomar ese tema Dejen su like, que no les cuesta nada, y a nosotros nos ayuda un montón para el canal, para que nos posicionen bien el, el video de YouTube. Y bueno, compártanlo, comenten y dejen todas sus inquietudes abajo y sus queridos comentarios. Bueno amigos, les mando un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Chau chau.